Se logró 15 días, 12 días de emergencia. Eso significa que la, la cuarentena, como le llama a la gente, a la emergencia, de mantener hasta las 8 de la noche. Me hubiese gustado que la reforma, entre las reformas que se iba a hacer de esa, estuviera, entre las reformas estuviera en vez de hacer las 8 que fuera hasta las 9. O sea, que en vez de hacer las 8 sea hasta las 9. Eh, estos 12 días, que son los últimos 12 días, porque estoy seguro que para cerca de las elecciones es muy difícil que al presidente le den 12 días más. Muy difícil. Pero más que que esto de la, de la, del horario, lo que hay que insistir, educar más, educar más, sobre las posibilidades, de que pueda surgir otro brote, o sea que, tenemos que seguir la disciplina, tenemos que seguir la distancia, yo fui hoy a Claro, fui a pagar a Claro, y, y hay una, unos, indica, unos indicadores, Declaro, y ahí yo traté de, de mantenerme como mi mascarilla, porque hay buena noticia, noticia interesante, hay noticia sumamente interesante, hay noticia que, de, que ya Rusia está aplicando con resultado positivo, un antiviral, Rusia, la Universidad de Inglaterra, Oxford, la, los suizos también están eh, poniendo a prueba, están aplicándola ya. Los rusos están aplicándola a la gente. Y los chinitos, los maravillosos socialistas, mis admiradores socialistas, también están aplicando vacunas. Pero aún así, nos queda aproximadamente unos seis casi a un año, que hay que seguir la disciplina. En la medida en que la gente aplique la disciplina, la inmunidad, la muerte del virus, por situaciones espontáneas, se va haciendo mucho más objetiva. La disciplina de los guantes, la disciplina de la mascarilla y sobre todo, los 20 a 15 minutos de usted caminar en el sol el sol es productor de la vitamina D la vitamina D es uno de los elementos que alimentan a la, a lo, a, al órgano que tiene que ver con la inmunidad entonces nuestro poquito de sol eh, a eso de sin la mascarilla o sea, tampoco haga ejercicio con la mascarilla. Porque usted no se vaya a hacer en el parque, es el menos sitio para usted hacer ejercicio, por la cantidad de gente que hay. Por ejemplo, yo tengo la suerte de vivir en la Organización Félix, cerca de Amé, que apenas hay dos casas, por ahí o tres. Entonces, por ahí hay unos solares grandísimos y yo me aprovecho y me han dado resultados extraordinarios el asunto de los ejercicios. Creo, creo los ejercicios. Y el día que llegue un sistema de que uno se haga la prueba para determinar si te dio y los niveles que te dieron. Cuando exista ese mecanismo yo quiero hacerlo porque yo entiendo que tuve mi experiencia de, de molestia que no dejaba de ser también acompañado de caco de uno porque es verdad que a muchos de nosotros, o al mundo, psicológicamente esto le afectó. Esa gripecita que, que, que le da a la gente eh, dominicana, la gripe dominicana, en estos días, tú es que le daba, comenzaba a sentir todos los anuncios que daban por televisión. Yo acostumbro, tengo la ventaja que vivo en San Francisco y que Telenor, tiene dentro de los canales, tiene a Cuba Visión, tiene el canal de Cuba. Y ahora es que esos cubanos arreciando el trabajo. Pero los cubanos no solamente están sobre la base de la comunicación radial y televisiva. Los cubanos han dividido, como lo hacen ellos, por cuadra, como especie de comando. Y cada gente visita casa por casa haciendo el trabajo. Aquí el trabajo mayormente se hizo repartiendo comida. Pero yo quisiera que surgieran otra vez los grupos con todas las protecciones posibles, hacer un cuadrante, dividir a San Francisco y que a ver cómo se aparece voluntario, no para dar comida, sino para educar con cariño, con amabilidad, para educar. Y en Haití, la cosa se está poniendo fea en Haití. En Haití había poco caso. Entonces, los haitianos, que se fueron en paquete, ya están regresando. Entonces, yo no sé qué política, qué cosa, qué diablo se va a hacer. ¿Qué cosa se va a hacer para que ese control que hay que tener, porque ya en Haití, que estaba un poquito lento, la cuestión ha subido un poco. Entonces vamos a ver también cómo se comporta el asunto de, de, de San Francisco. Escuché hoy a la directora regional decir que, que se están tomando todas las medidas posibles por sospechas de que pueda producirse un nuevo, un nuevo proceso pero la noticia agradable es ¿eh? que Rusia la universidad de Olfo creo que se dice de Inglaterra en California los chinitos nuestros, los socialistas aunque Estados Unidos le tiene una campaña sistemática a China como lo ha hecho con muchos pueblos que están creciendo y desarrollándose eh, los chinos han demostrado que son ahora mismo los que han ganado la tercera guerra mundial los chinos son los que han más ventajas le han sacado por la eficiencia no por eh, el y ni nada por el estilo ayer se cumplió un aniversario más de la muerte de Trujillo a esta altura del juego todavía no se tiene un criterio el pueblo yo no, yo estoy claro Lo que pasó con la muerte de Trujillo Anoche, que yo acostumbro ver Camino Real Y si alguien lo tiene en, en WhatsApp Se lo voy a agradecer Anoche presentaron, parece que con motivo el, De la muerte de Trujillo que fue ayer Presentaron una entrevista del hijo de Trujillo, el hijo mayor de Trujillo, de Ranfi. Y en esa entrevista se ve la calidad de asesino que era, pero no es eso lo que quiero decirle, del hijo de Trujillo. Ranfi y Trujillo le hacen una entrevista, los días difíciles después de la muerte de su papá del asesinato de su papá, de justiciamiento, qué bueno que lo mataran. Pero la entrevista que le hacen a Ramfi, primero se la hacen en un inglés fluido, rápido, y Ramfi le respondía en español, pero dando muestra que Ramfi tenía dominio del inglés. Como murió en Francia, y vivió en Francia varios años, también se confirma que tenía dominio del francés. Y el estilo de hablar era sereno. O sea que Ramfi, eh, para nosotros, no han pintado. Que los Trujillo era una vaina estúpida y que Ramfi era un estúpido. No, no, a, al pueblo hay que explicarle bien las cosas. Por suerte para los dominicanos, Ranfi, en conversaciones personales, según dice eh, en, en un monarca sin corona, de Gutiérrez Félix, dice él que Ranfi, eh, eh, Trujillo, le decía a Trujillo, le decía Qué pena, que te mierda, no, no le guste la política. Porque parece que no tenía, pero condiciones tenía para meterse en la política. Rampi, de acuerdo al trabajo que vivía a ver, porque a este país hay que decirle verdades y, y revestida de la palabra que no eran unos brutos, no, era como Trujillo. Trujillo duró 31 años. No se le puede quitar que era un maldito asesino Un tramposo Pero de que Trujillo era bruto Eso no es cierto Durar 31 años No se puede ser bruto Y tenía un equilibrio de su personalidad Que hacía posible sostenerse Por 31 años Desde el punto de vista psicológico Desde el punto de vista de la personalidad si Juan Pablo Duarte hubiese tenido la mitad de la autoestima, de la personalidad que tenía Trujillo, Duarte hubiese sido presidente por muchos años cuando la independencia. Pero Duarte parece que espiritualmente no tenía esa consistencia, no tenía esa fuerza. Entonces Trujillo cumple año, cumplió años ayer de muerte. Mira qué maravilla. Esa es la entrevista. Eh, le agradezco al máster ese detalle que acaba de suceder eh, Y al máster, dámele 30 segundos Si es que se puede, si se puede conseguir Para que ustedes vean que a este pueblo No han manejado bajo la mentira histórica Entonces eso hace que el pueblo cada día esté más bruto, más estúpido Y no asimile los hechos que a esta altura deberíamos tener un criterio más claro. Escuchemos estos 30 segundos para que ustedes observen lo que le estoy diciendo. Póngale sonido. Usted ve el señor que está al lado, el señor es, es, le, le ayuda a traducir, pero recuérdense que Ramfrey estuvo, eh, estudió en Estados Unidos un tiempo, o sea que eh, lo que quiero decirle es que ases, ese asesino, ese asesino, no es como el caso que se está dando ahora, que ahora tenemos diputados, senadores, regidores, con una carga de estupidez cultural, que eso no tiene madre. Que lo único que, que tienen es el afán personal de querer llegar a un sitio donde aquí se ha convertido en una industria. Sobre Trujillo hay un libro que yo lo invito a que ustedes lo busquen, que se llama Sangre, anótalo por ahí, sangre en el barrio del jefe, de Víctor Grimaldi, ¿Qué dice Víctor Grimaldi, que es el libro que más me ha gustado, junto con tra el eh, trabajo de Moya Pong, pero el de Víctor, que inclusive, la misma no encontré, que trae un CD, el libro entre su venta estaba, un CD, con varias entrevistas sobre la muerte de Trujillo. Cuando, si hay, mucho mejor, si el máster le encuentra. Entonces, Víctor Grimaldi dice en el libro que a Trujillo lo mataron sus amigos. Eso de que querer pintar que los que mataron a Trujillo, insistir de que eran héroes, Inclusive, mi, eh, mi respetado, no mi amigo, mi respetado y reconocido, que yo lo reconozco, los valores de Uchilora, esa película, El Teniente Amado, Uchilora nunca debió hacerla.